Apartamento para estrenar en el sector de Envigado, cerca al viva de Envigado. Avenida Las Vegas, con fácil acceso a la avenida regional. Excelente ubicación con muy buena ruta de transporte y fácil acceso. Piso 15, cuenta con dos habitaciones, cada una con baño y una habitación principal con balcón. Dos baños más baño social. Estudio y sala de televisión. Todas las habitaciones cuentan con blackout y persianas modernas. Capacidad para 3 a 4 personas. Sala comedor, cocina integral con barra americana, acabados de última tendencia, modernos y de alta calidad, zona de ropas, servicios incluidos de telefonía, televisión y wifi. Parqueadero doble. La unidad residencial brinda portería 24 horas. Ascensor, parqueadero para visitantes. Lobby, jacuzzi, salón social, turco, gimnasio y terraza con una espectacular vista. Somos IRD Inmobiliaria.